Hola amigos de YouTube, aquí conmigo CJEAxi, el canal principal con un nuevo video. En esta ocasión les enseñaré la ubicación de todos los chalecos antibalas. Bueno, empecemos con el video. Número 1. El chaleco número 1 se encuentra aquí. Miren primero la ubicación en el mapa se van a desmontar del vehículo si están en un vehículo van a venir aquí y mírenlo aquí el chaleco aquí está el chaleco número 1 vayamos al chaleco número 2 bueno amigos aquí les enseñaré el chaleco número 2 el cual se encuentra en el aeropuerto Mirenlo aquí miren la ubicación en el mapa Y aquí está. Vayamos al tercer chaleco. Chaleco número 3. Bueno, amigos, aquí les enseñaré el chaleco número 3. El cual también está en el aeropuerto. La única diferencia es que está en una casita de esta. Pueden ver, miren la ubicación en el mapa. Y está aquí. Mirenlo aquí el chaleco. Bueno, vayamos al cuarto. Bueno, amigos, el cuarto chaleco se encuentra en esta ubicación. El hey, cuarto este chaleco se encuentra en esta ubicación. Tenemos que subirlo por este tejado. Una vez se suban, van a agaviarse aquí. Perdón, a saltar aquí. Oño, no te subas, cabrón. Ok, Vamos a dar un pequeño salto. Vamos a correr aquí. Hasta el final de este pasillo Donde podrán ver el otro chaleco, mírenlo ahí Miren la ubicación en el mapa Este es el chaleco número 4 Ahora les enseñaré el número 5 Bueno amigos, el creo que el cuarto o quinto chaleco O quinto chaleco, chale, perdón Se encuentra en esta ubicación, miren la ubicación en el mapa Es dentro de la comisaría de policía Van a entrar con un alma blanca o preferiblemente sin alma, o sin alma y van a bajar estas escaleras. Luego van a doblar para subir estas que están por aquí. Una vez suban van a encontrar esta escopeta, la pistola y dicho chaleco que estamos buscando. Bueno, vayamos con el siguiente. Bueno amigos, el quinto o sexto chaleco como lo pueden ver, mírenlo aquí arriba. Se encuentra en esta ubicación. Tienen que tratar de subir esta, esta, esta escultura o esta casa Lo que tienen que hacer es saltar aquí Bueno, así porque yo subí Saltando Bueno, el caso es que esta es la ubicación Así que vayamos al siguiente Bueno amigos, el siguiente chaleco se encuentra aquí en el desierto Está por un avión que está por aquí. Van a bajarse del vehículo que estén. Están en esta de atrás. mírenlo ahí, donde está el chaleco. Miren la ubicación en el mapa. Está en el tercer... Avión destruido Mirenlo Aquí aquí está el chaleco Bueno, vayamos con el siguiente No sé si se alcanza a grabar bien ahí Porque como estaba de noche no Bueno, sí, con el siguiente Bueno amigos, aquí es la ubicación del siguiente chaleco Detrás de estas casita, de, detrás de esta casita Mirenlo aquí Mira la ubicación en el mapa Bueno, vayamos al siguiente Bueno amigos, otra ubicación del chaleco es esta Miren la ubicación en el mapa Como pueden ver, si lo alcanzan a ver Allá, eso que está girando es un chaleco Es que he quedado bugueado en el puto juego Ya que yo me tiré supuestamente para caída Así que vayamos a la siguiente Otra ubicación del chaleco antibala sería aquí arriba en monte Shilia. Mirenlo aquí Chalecos Antibala Miren la ubicación en el mapa Bueno, vayamos a la siguiente Otra ubicación del chaleco Antibala Sería aquí, miren la ubicación Aquí en Angel Pine Cerca de esta casa, mírenlo aquí el chaleco Piquití Vayamos a la siguiente ubicación Bueno amigos, aquí está la otra ubicación Del chaleco Mirenlo, se encuentra por esta zona Mirenlo aquí Miren la ubicación en el mapa Y aquí el otro chaleco Bueno, vayamos con el siguiente Bueno amigos, esto es, esta es otra ubicación de chaleco Antibala, Mirenlo ahí, ¿dónde está? Mirenlo aquí, ¿dónde está? Miren la ubicación en el mapa bueno vayamos por el siguiente bueno amigos aquí hay otro chaleco antibala, como lo pueden ver allá déjenme ponerle francotirador para que lo puedan ver si no lo llegan a visualizar desde aquí mirenlo ahí donde está miren la ubicación en el mapa bueno vayamos con el siguiente bueno amigos el siguiente chaleco se encuentra por esta zona Voy a estacionarme aquí El siguiente chaleco se encuentra por aquí atrás Cerca de, unas, de una, de de un árbol, mírenlo aquí Miren la ubicación en el mapa Vayamos con el siguiente Amigos, el siguiente chale la, la ubicación del siguiente chaleco está aquí En la mansión de Magno Vamos entrar Una vez dentro, vamos a avanzar Dos habitaciones, o okay, que creo que es esa. No, la siguiente habitación. En esta habitación podrán ver un chaleco, un chaleco antibalas, mírenlo ahí. Vayamos con el siguiente. Bueno amigos, la siguiente ubicación del, del otro chaleco se encuentra aquí. No ahí arriba, solamente tienen que subir las escaleras. Miren la ubicación aquí. Bueno, vayamos con el siguiente bueno amigos el siguiente chaleco se encuentra en la jefantía de policía de los santos les recomiendo entren con un arma blanca o mejor aún si entran sin arma. entraré con un arma blanca lo que tienen que hacer es avanzar hasta aquí luego doblar aquí y aquí van a encontrar un chaleco voy a tener y espérense miren otro chaleco que también Aquí hay okay, dos chalecos el, próximo, el otro chaleco está por aquí abajo Dentro de una celda Mirenlo aquí Bueno, ahora saldré para enseñarle La ubicación en el mapa Miren la ubicación en el mapa Bueno, vayamos con el siguiente el siguiente chaleco se encuentra en esta ubicación Lo que tienen que hacer es venir por, el, por detrás de esta piedra negra y verán el chaleco en aquí mírenlo aquí ya le enseñé la ubicación en el mapa se la muestro de nuevo y mírenlo aquí bueno vayamos con el siguiente bueno la ubicación del siguiente chaleco está aquí detrás detrás debajo como le digan de la casa de cj mirenlo aquí Esa es la ubicación en el mapa mírenlo aquí debajo del puente Vayamos con el siguiente. siguiente chaleco, se encuentra aquí, justo detrás de esta zona, miren la ubicación en el mapa. Mirenlo aquí. Bueno, vayamos con el siguiente. Amigos, aquí está la siguiente ubicación de otro chaleco antibala. miren la ubicación en el mapa. Y van a venir y van a girar aquí Mírenlo aquí, detrás de esta escalera Bueno, vayamos con el siguiente Bueno amigos, la siguiente ubicación de un chaleco antibalas Se encuentra por, por aquí Otra ubicación de un chaleco antibalas es por aquí En este puentecito Tienen que subirse aquí Luego en el puente Y mírenlo ahí donde está Miren la ubicación en el mapa. Bueno, ahora les enseñaré el último chaleco, así que pausaré. Bueno amigos, he aquí el último chaleco. Bueno, que sería un extra porque este chaleco, yo no me, no me acordaba que estaba en esta zona. Miren la ubicación en el mapa. Este chaleco yo me acordé que estaba aquí porque lo vi en otro canal de YouTube. Y bueno amigos, esta es la ubicación de todos los chalecos antibalas en el GTA San Andreas. Si este video te gustó, da like, comenta y comparte y suscríbete. Este video es el especial de los 220 suscriptores que hay en mi canal. Bueno, desvíos si amigos, sigue ya, y si nos vemos en un próximo video. Adiós.